En ocasiones, te ves obligado a comer fuera de casa en restaurantes o bares. Puedes comer fuera de forma saludable si sigues estos consejos. Escoge de la carta platos de verdura o legumbres. O si eliges pasta, mejor con una salsa de tomate. Elige el pescado frente a la carne. Mejor a la plancha o al horno. Evita las patatas fritas. Mejor al horno o las verduras a la plancha. Para beber agua o una copa de vino. Evita las salsas. Condimenta con especias o aceite de oliva. No añadas más sal a las comidas que te sirvan. De postre, siempre fruta. Evita los pasteles o dulces y no sustituyas la fruta por un café. Elige una infusión o la fruta licuada. Recuerda que siempre hay días especiales donde puedes elegir de la carta, lo importante es seguir un equilibrio en tu dieta. Es posible comer saludable fuera de casa.